Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos masculino y femenino. En español los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos. El libro, masculino. La casa, femenino. Las cosas pueden tener género masculino o femenino. Es totalmente aleatorio. ¿Cómo podemos saber entonces si es masculino o femenino? No podemos pensar en nuestro idioma porque puede ser diferente. La mesa en español es femenino. El tavolo en italiano es masculino. Para saber si es masculino o femenino, podemos ver la marca de género. El libro, o, marca de género del masculino. La casa, a, marca de género del femenino. La mayoría de las palabras que terminan en o son masculinas, como el libro, el niño, el pelo, el ojo. Y la mayoría de las palabras que terminan en a son femeninas, como la casa, la niña, la silla, la cama... Pero también hay palabras que pueden terminar en a masculinas, como el mapa, el poema, el problema, el día y palabras femeninas que pueden terminar en o, como la moto, la radio, la mano, la foto, pero todas estas palabras son una minoría. Hay palabras en que terminan en consonante que pueden ser masculinas o femeninas. Masculinas, el amor, el corazón, el árbol y femeninas la canción, la ciudad, la flor y palabras que terminan en e masculinas y femeninas. Masculinas el jefe, el café, el baile, femeninas la gente, la serie. Las palabras que se refieren a personas o animales cambian de género. El niño en masculino, en femenino la niña. El gato, masculino, la gata, femenino. Género de los sustantivos. Masculino en O, femenino en A. El chico, la chica, el gato, la gata. Masculino en consonante, femenino, añade una A. El doctor, la doctora, el león, la leona. Masculino en E, femenino en A, O, esa. El jefe, la jefa. El príncipe, la princesa. Sustantivos que no cambian. El artista, la artista. El testigo, la testigo. El cantante, la cantante. Los sustantivos que terminan en ista o ante no cambian. Y sustantivos que tienen cambios grandes o totales. El hombre, la mujer. El padre, la madre. El toro, la vaca. El actor, la actriz. Género de los adjetivos Masculino en O, femenino en A El chico guapo, la chica guapa Masculino en OR, femenino, añade una A El chico trabajador, la chica trabajadora Masculino vocal tónica más N, femenino, añade una A Él es holgazán, ella es holgazana Adjetivos que no cambian Adjetivos que terminan en a, como belga, hipócrita, rosa, que terminan en e, fuerte, amable, verde, que terminan en ante, interesante, que terminan en ista, socialista, pacifista, ecologista, comparativos irregulares, mayor, menor, mejor, peor, y fácil, joven, familiar, gris, feliz, que terminan en l, n, r, s y z. Vamos a practicar. Cambia de género. El chico es fuerte. La chica es fuerte. La jefa trabajadora. El jefe trabajador. El gato gris. la gata gris, el hombre pacifista, la mujer pacifista. Completa las actividades en profedl.es.